Termino y vamos a tener por lo menos unas vacaciones ahora, pero luce muy interesante esto que aparece publicado en un en un diario nacional donde expresan estos caballeros que van a formar un frente contra Leonel. Entonces hay una pregunta, está asomándose el PLD realmente a un estado de división. ¿Habrá tiempo para que esa sangre nueva que dijo Danilo llegue para enfrentar a Leonel? Yo creo que esa lucha desgastó mucho al PLD. El gobierno ha bajado 12 puntos, dice una encuesta que salió apenas antes de ayer. Y yo me pregunto, entonces ahora, ¿cómo Leonel va a salir a tener como porta estandarte al PLD y a defender el gobierno de Danilo que tanto atacó a quien llamó dictador, a quien llamaron Trujillo. Eh, incluso fíjense como el mismo Danilo en su discurso dice que recibió ataques insolentes hablando de la lucha en su contra y calificativos que hablan de, de su rencor. ¿O por el contrario ustedes creen que al final Leonel será el candidato, va a derrotar a los pupilos y a los que a los seis que se unieron en el día de ayer para decir que van a enfrentar a, a Leonel Fernández Reina y será él el candidato para enfrentar a Luis Abinader? ¿Y si se enfrentan para tener una idea, sería yo el primero que lo haga. Y voy a, a, por, a traer las dos encuestas. Una que dice que Leonel gana las elecciones en primer, en primer lugar y otra que dice que Luis Abinader. Cada quien tira su encuesta. Estamos en época, son 35 encuestadoras que aprobó la Junta y nadie, ya uno no cree en nada de eso, pero uno lo lee y lo investiga como medio. Entre editar la primera parte ¿Quién usted cree Que ganaría las elecciones en el 2020 De Leonel Fernández o Luis Abinader En este pueblo nada me sorprende Nada me sorprende porque ahorita yo tengo este, y cuando viene a ver, gana este sondeo. Y agarra ahí en, el, en la convención cerrada de, con el, del, del PRD, fácilmente, cuando viene a ver, gana entonces Hipólito Mejía. Buenas noches. Sí, dígame. ¿Quién usted cree que va a ganar las elecciones del 2020? ¿Leonel Fernández o Luis Abinader? Vamos a ver. Buenas noches. Muy bien, dígame. Luis Abinader. ¿Tú crees que Luis Abinader? ¿Por qué? Sí, sí, es sangre nueva, según Danilo. Es sangre nueva. Ok, ahí está. Y no sería de una transfusión, que estaría hablando, Fernanda, Fernando, iba a hacer una transfusión de su sangre para un liderazgo nuevo. O se refería a un liderazgo nuevo realmente. Dice que Luis Abinader es sangre nueva. ¿Y cuál es más sangre nueva? ¿Luis Abinader o, o Guillermo Moreno? Pero estoy hablando de los, de los dos partidos mayoritarios. Buenas noches, ¿quién usted cree que va a ganar en el 2020 si los candidatos fuesen Leonel Fernández o Luis Abinader? Luis Abinader, doctor, mi por mí. Mi. Leonel no lo quieren en su casa ya. ¿Usted cree? Pero hay, claro. una, hay unas encuestas por ahí que dicen que él está en primer lugar. Esas son las encuestas de, de la gente de que dicen que eso, pero Luis Abinader, mi por mí, que va para adelante. ¿Y tú no crees que Hipólito Mejía le meta ahí un jabón al Sancocho de Luis Abinader y le haga la vida imposible? No, señor, papá, hay que mantenerlo por ahí en su casa, tranquilo, papá va a apoyar a Luis Abinader ni por mí también. Que ahora en estas elecciones va a tener 80 años, en el 20, y que de papá va a ser abuelo apoyando a Luis. Entonces, él dice que no, y su vocero César Cedeño dice que él es una realidad y que está por encima de Luis. Bueno. No, papá vamos a tener como asesor y ahí está. Bueno, buenas noches. Y ya entonces, tanto el reformista. Bueno, el reformista dice que va a someter una una reforma a la constitución y que va a habilitar a Danilo para el 24. Oye, eso. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, dígame, ¿qué usted opina? Yo opino que va a ser el Abinader, el, el, el próximo presidente. ¿Tú crees que Luis Abinader va a ser el próximo presidente? Sí, que tiene buena visión para ahí. ahí está Bueno, pues gracias por tu llamada, buenas noches Cuando viene a ver, le sale el tiro por la culata ah, eh, Bájate un poquito el volumen, eh, Elsa, para escucharte bien Le sale el tiro por la culata Dime, mi querida Al a PLD y, y Leonel Que yo vi yo vi a la hija de, de, de Leonel diciéndole en su Twitter su, Se lo voy a mostrar en un momentito Así te voy a ver, papi, esta vez tú siempre has estado con Dios, Leonel, pô, poniéndose la ñoña cuando se la puso eh, por primera vez. Buenas noches, dime. El... Leonel Fernández. Leonel no, no, no, Fernández. que, que no okay. se mucho que el partido el el, el unido. ¿Nos vamos a unir? Yo no estoy hablando de nada, yo lo <susurra> dejo a ustedes. Yo solamente digo los análisis que han salido y lo que dice el pueblo. Sí, y vamos a ver... El... No teníamos a Leonel, pero que se va a unir y partir. Déjame hacerte una pregunta, Elsa. ¿Y tú crees que después de esa, de esa golpeada, ese, ese maltrato que dice Danilo, que le dieron, insolente, eh, grosero, indelicado, despiadado y desgraciado, dice él, él va a apoyar a Leonel? ¿Tú crees? Yo no creo. Está mal hecho, este mal hecho, pero... Incluso, oye oye, lo que le está diciendo, que para no apoyar a, a, a Leonel, él preferiría apoyar sangre nueva. Ya se unieron seis precandidatos en contra para formar un frente dentro del PLD para enfrentar a Leonel. Yo creo que ahí... Yo creo que va a haber división ahí esa. Vamos a ver. Vamos a ver, yo no digo nada, vamos a esperar porque los peladistas son los que saben y al final ellos siempre se han entendido. Buenas noches, ¿qué usted opina? Eh, vez? Ahí está. ¿Qué usted opina? Buenas noches. Cogí este entonces, dígame usted, ¿qué usted opina? Sí, buenas noches. ¿Quién usted cree que va a ser el presidente? Espérate un momentito, que no te escuché bien. ¿Quién? Con Leonel. Leonel, ok. ¿Y usted, señor, me dijo por quién? No escuché bien, no me dejó escuchar, la señora habla muy duro. Buenas noches, dígame, no le escuché bien. Sí, dígame usted. Con Leonel. Leonel Fernández. Muy bien. Y pueden hacer su pequeña justificación. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, petágono. ¿Quién tú crees que va a ser el presidente? Presidente, doctor Leonel Fernández. Ok, señora, gracias. Sí, señora sí, señor director, asegúrese siempre, usted dígale, cuando usted va el volumen, porque es una cuestión terrible, dígame ahora, hermano. Sí. Gracias a ti. Buenas noches. ¿Qué usted opina? Siempre dígame, siempre dígame cuando tengan una llamada en estudio porque quedo loco. Con tres llamadas aquí y no, no entiendo bien. Gracias, hermano. Buenas noches. ¿Y usted dígame por quién? Hágame seña cuando tengamos una llamada allá en estudio. Dígame usted por quién. momentito. Tengo esta primero Pues me matan aquí a mí. Buenas noches. Dígame usted. Sí, con el doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández. Está 5 Leonel, 7 Abinader. Usted va sumando conmigo, me gusta. Mano limpia, buenas noches. Dígame usted. Sí, la estudio, dígame. ¿Por Pero quién? Sí, buena, dígame. El león. El león. Buenas noches, ¿por quién? Ahí se ve la doble moral que tiene la misma Porque él dice que es sangre nueva ahora. Y entonces él quería reemigirse. Si tiene sangre nueva, es un doble moral... Ahí está, por Luis entonces. Buenas noches, dígame usted. Tenemos un estudio ahí. Buena, dígame usted. Paso este entonces. Buenas noches, dígame usted. Hello. ¿Qué usted opina? Dígame. Leonel Fernández. Leonel Fernández, está 7 a 8. No, no, deje eso para el final. ¿Qué pasa? ¿Y qué estos Pero estamos comenzando el sondo y qué es esto. Buenas noches. Por oh, Leonel. Leonel. 8 a 8, mira Ramón, cuando yo estoy haciendo estos sondeos, no me deja entrar el gato aquí, que estamos en un programa serio y que huele para el carajo que yo tengo. Buena, pero ven acá, buena noche, mira la mano del gato se vio ahí, la mano del gato se vio ahí. Sí, dígame usted, buenas noches dígame usted, sí, sí, sí. Mire, llamarle tu... Ajá me preguntaron por quién yo iba a votar, dije que por Luis Abinadé y me trancaron. Ahí ¿Cómo? me trancaron, Están jugando trampas. Entonces el señor director es pelebeísta La Franca que le trancó a, a lo de Luis Abinadé. Él pesaba, no ¿Y usted me, por, por quién? trancó y dejó a otros que, que, que, que, que dijera por los negros. Pero dígame, por quí, pero dígame usted por quién. Por Luis Abinader porque Luis es sangre nueva y estamos cansados de, de, de Leonel Fernández que lo que va a venir es, es, es a destruir a este ay santísimo, déjelo ¿Sí? ahí, déjelo ahí este hombre como enemigo pero que desgracia, déjeme el gato sí, sí, ese hasta que me acabe el trabajo este. buenas noches, ¿por quién? dígame ahí está por favor, bájame el volumen del televisor, se los ruego, se lo suplico. Porque ya o sea, me voy a tener que hacer, cada vez que hay una llamada con el volumen, la voy a cerrar. Buenas noches, dígame usted. Tengo que enseñarle. ¿Por quién? Luis Abinader. No Ahí está. Oh, salió adelante otra vez, Luis. Buenas noches, dígame usted, ¿por quién? ¿Por quién? Sí. Ahí está. Ahí está, el león, el león Como un eco, eco, eco Buenas noches, la gente pone medio loca ¿Por quién? Dígame, señor Sí, pero Sáquese el trapo de la boca, que aquí no Aquí no tenemos problema Con eso, buenas noches, dígame usted Aquí hay libertad para, Ahí está, aquí hay libertad Para expresarse Tengo una llamadita en estudio, buenas noches, dígame usted Se cayó esa Déjame poner este vibrador, porque esto suena tan duro que por yo... Hasta a mí, el león, hasta a mí yo creo que me pone loco este timbre. Buenas noches, dígame usted, ¿sí? Porque hay gente... Claro, por sí, el león. ¿cómo? Ah, por va rápido por esto. Ahí está. Buenas noches, dígame usted, ¿por quién? Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Y usted, por quién? Dígame usted, ¿por quién? ¿Por quién? Por el león, el león, el león, la del eco, dejen que otra gente llame, no repitan ustedes, o se engañen ustedes mismos. Buenas noches, sí, por Leonel, ah, Binader, por Leonel. Muy bien, gracias a usted. Buenas noches, usted está interesante hoy. Buenas noches, ahí está, eso fue lo que le dije, que no se engañen ellos mismos. Que después... Ahí, ¿por quién? Dígame usted. Luis, Luis, Luis, Luis, Luis. Luis, Luis, este es un eco, otro eco con Luis, Luis, Luis. Hay loco donde quieren, ambos partidos. Buenas noches, sí, sí. Baje el volumen allá, señor director, en estudio, si no, tumba, es imposible. Dígame usted. Por Luis. Ahí está, por Luis. El de verdad, ¿no? Ahí está. Pero sáquese el trapo de la boca, ¿no? yo no. así no puedo pasar, porque Yo no lo entiendo a veces. Buenas noches, dígame usted, ¿por quién? ¿Por quién? Por Abinader. Leonel Fernández. Leonel Fernández. ¿Y usted por quién? Dígame. Luis Abinader. Luis Abinader. Esto está casi empate otra vez. Buenas noches, dígame usted. Tiene 18, Luis Abinader, 17, Leonel. ¿Y usted, por quién? Doctor Leonel Fernández. Doctor Leonel Fernández, 18 a 18. Para que vayan contando conmigo, ¿eh? mano limpia, no como la lotería y el mazurcaso que el hombre robó y se fue con todo, como lo hicieron otros en el gobierno de Sábado de Blanco. Buenas noches, dígame usted, ¿por quién? Abinader. Abinader. Adiós, pero ese pareció como. te conocía un cuento de Juan Bob y Pedro Animal? A Pedro ni a Buenas noches, ¿por qué? Ah, sí, sí Buenas noches, Pitágora, ¿cómo estás? Excelente eh, Me Hola. que tome su espacio, pero no es para votar ¿Cómo no? No, que es para que, por favor, eh, Alejía mande un camión para que se la basura en la calle Félix Fernández En de Vista del Valle En Vista del Valle, se no se está va no va pasando móvil soluciones este. Ahí está sí. en vista del valle. Pase, gracias. gracias a ti. Me llaman también desde la salida Tenares. Me dice que la gente de la salida Tenares es un problema. Atención parte administrativa de Telenor, que ellos están sin cable y sin internet. Así es que por favor acudir a la gente que me hizo esta denuncia, al, al, al, a la persona que fue detenida y que fue maltratada y golpeada. En un momentito vamos a poner su video y sus fotos. Que ya cuando usted me la envió ayer, ya yo había pasado toda la llamada. Sigo aquí. ¿Quién usted cree que va a ganar las próximas elecciones? Buenas noches. Retomo. Está a 19 a 18. Señor director, arregle eso allí en estudio. Buena. dígame. Buenas, dígame. Bueno, dígame. Luis Abinader. Luis Abinader. Llegó a 20. Está como, está como lento el señor director hoy. Buenas noches, dígame. Oiga. Sí, sí. Una Oiga. pausita y ya después está bloque. Dígame, señora. Óigame. No queremos a este gato que se robó esta returna por 12 años, la despalcó, se la comió, la volvió hueso. Ahora que volver a tragarlo por la mitad de un caramba. Ay, no quieren. ¿Y a quién fue que ella se refirió? Buenas noches. ¿Al gato fue? Señor director, por usted estar jodiendo tanto con la cuestión del gato, ya una señora llamó para decir que el gato. Bueno, buenas noches. Dígame usted. Sí, buenas. ¿Por quién? Por Luis Abinader. Ahí está. Buenas noches. ¿Y usted? Dígame, ¿por quién? Por Leonel. Leonel. Ahí está. ¿Y usted? Eh, pero qué cosa esa. Señor director, no le puede mencionar la, la, la, la cuestión de, de Leonel. El pele de buenas noches. Y mire, cógase lo suave, porque fácilmente llega la presidenta y sale preso y vota usted de aquí. Buenas noches, dígame. Sí, dígame. Abinader. Luis Abinader. Este es el primer bloque. Muy bien. Buenas noches. Luis, Luis, Luis, Luis, Luis. Buenas noches. Dígame usted. Se pone un bravito aquí que lo puse en vibrador porque me está poniendo loco. ¿Por quién? Oh, Leonel. Leonel. Dice ya. Oh, eso es como el anuncio. ¿Y quién va a lavar? Oh, Dayu. Le estamos haciendo promoción. Muy bien. Buenas noches. Dígame usted. esto Este empate, ¿eh? Otra vez. Luis. Luis. Luis. El león, el león, no. Luis. Vamos a darlo ahí. Una pausita. Miren, está 20, déjame ver. 5, 10, 15, 20, 21. Leonel tiene 21. 5, 10, 15, 20, 25, 26. Yo me equivoqué. 26 a 21 favoreciendo a Luis. No, no, yo estaba viendo. No, por eso hay que contar. Me mata. Venga, venga póngalo aquí. Venga, venga, venga. No, no quiero problemas. No, espérese. No, ay, con la cuestión de los palitos. No, no, no, no, no, no, no, no, mire. No me pierdo en eso, me mata el pueblo después, yo soy un hombre muy transparente, y no me, en, no, no, no me quiero meter en ese bollo, Míralo, hay 5, 10, 15, 20, 25, 26, y aquí, Leonel, 5, 10, 15, 20, 21, ahí está la primera vuelta, los teléfonos se están reventando, pero si yo no voy a la pausa, entonces el comercio me reviente, yo no salgo al aire, vamos a cumplir un compromiso de publicidad, adelante, señor director.